¿Se oye bien? Esperemos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana en la presentación de, de este informe, ¿no? de este duodécimo informe sobre el estado de la pobreza en España. Últimamente vivimos mucho a decir de que hablar de pobreza o riqueza es algo antiguo. Lo que es muy antiguo es la persistencia de la pobreza y la poca intensidad en el trabajo para erradicarla. ¿no? Vamos a ver si podemos ayudar un poquito a conseguir erradicar la pobreza. La pobreza no es algo, es algo extraño ni, una, ni un concepto genérico. La pobreza significa que son casi 13 millones de personas españolas, que viven, personas que viven aquí en España, que tienen una situación... Extremadamente complicada o extremadamente complicada para poder no ya llegar a final de mes, sino llegar a final de semana y sobre todo tener una expectativa de futuro. Por lo tanto, nuestro informe lo que pretende es poner esto en, eh, en la agenda política y lo hacemos porque los propios gobiernos han adquirido compromisos. No porque a nosotros eh, simplemente nos apetezca, que nos apetece, pero porque los gobiernos han adquirido compromisos. Antes, hasta ahora, hablábamos siempre del cumplimiento de la agenda eh, de la estrategia 2020 de la Unión Europea. Ahora eh, estamos hablando de los seguimientos de los indicadores de la agenda de la Unión Europea para 2030. Esto es especialmente importante porque estos son compromisos adquiridos por los gobiernos que casi siempre los adquiere un gobierno y los ejecutan los gobiernos siguientes. Muchas veces los compromisos que está haciendo el gobierno actual fueron compromisos adquiridos por el gobierno anterior eh, del Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular tuvieron que ejecutar compromisos adquiridos por los gobiernos socialistas del señor Zapatero. Por lo tanto, es decir, que esto es una cadena que va donde todos los gobiernos están implicados, todos están comprometidos y todos tienen que ejecutar algunas veces medidas propias o compromisos propios y otras veces compromisos adquiridos por los anteriores eh, gobiernos. El problema que tenemos aquí es que casi siempre los compromisos sociales se ven con mucha mayor tranquilidad que cuando son compromisos económicos o fiscales con respecto a la Unión Europea. Pero son compromisos. Que que por lo tanto, nos basamos en esta agenda de la Unión Europea 2030 ¿no? para hacer ese seguimiento y ver hasta qué punto nos acercamos o nos desviamos de la misma. ¿Cómo se mide la pobreza en España? Como se mide en la Unión Europea. Y así fue acordada por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Si a alguien le gusta medirlo de otra manera, pues que lo haga muy bien, pero no son datos oficiales. Los datos oficiales y este informe se basa en datos oficiales, son los que tiene marcados la Unión Europea y así es como se mide la pobreza en España y en Europa y a eso nos remitimos y en eso se basa este informe. También es verdad que este año hay algunos cambios, ¿no? y algunos cambios, unos que tienen que ver con enfoques que queremos dar nosotros y otros que tienen que ver consecuencia de decisiones que ha tomado el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado se ha ampliado la muestra, eso es positivo. Porque eso nos permite, además, hemos podido descender a niveles que otras veces no se podía descender. Hemos podido descender, lo digo como si hubiese hecho yo, lo, lo han hecho el equipo que ahora presentaré ¿no? y demás. Pero vamos, hemos podido descender a niveles que antes no se podían descender con tanta seguridad. Segundo, también hay que decir que en esos, en, en esos cambios hay un indicador de del AROPE, saben ustedes que el AROPE se compone de tres indicadores importantes, el de pobreza eh, pobreza relativa, que se mantiene como estaba, y luego ha habido un cambio en, el, en otro indicador que es el de privación, el, privación material severa, que ha pasado a llamarse carencia material y social severa, decir que este indicador ha mejorado. Mejora la concepción del indicador porque se han quitado algunos algunos elementos que ya no, sin, que ya no discriminaban nada. Por lo tanto, mejora el indicador en el sentido de eh, poder trabajar con él y nos da una... una una visión más clara de lo que de lo que estamos hablando. Y luego también se ha alterado el de baja intensidad en el empleo. También creemos que con, con buen criterio, porque ya no se quedan los 59 años, sino que llega a los 65 años. Por lo tanto, también vemos que eso no genera una gran distorsión, pero que también mejora el, el indicador. Y aquí quiero aprovechar, hacer un agradecimiento al Instituto Nacional de Estadística, porque nos ha facilitado datos que no estaban, en la, que no aparecían públicamente y demás, los sí. hemos pedido para poder hacer el, parte de este informe y nos los han, nos los han dado. Claro, que ahora nos han dado y algunas veces me dan ganas de decir aquello: cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo concedan. No lo han concedido y eso nos ha generado, les ha generado a Débora, a Itana y a Juan Carlos, ¿no? que es el quien dirige el estudio, les ha generado también una alta tensión porque han tenido que revisar, cambiar eh, indicadores que había, las plantillas y demás. Y eso ha hecho que lleguemos, digamos que con mayor, mayor premura ¿no? a la presentación del informe al día, al día de hoy. Quiero agradecer hacerles a los tres el trabajo. Eh, ellos han llegado con mayor premura y en nuestra responsable de comunicación ha llegado atacada de los nervios, ¿no? Pero, bueno, hemos, hemos conseguido, conseguido llegar, a agradecerles. Es verdad que la maquetación ha sido más, más rápida y pedimos eh, disculpas por algunos errores que pueden ocurrir y que los, los vamos a corregir eh, en esto. Eh, también es verdad, eh, perdón, antes he mencionado a, a tres personas, José Ariza también ha estado trabajando intensamente en este, en, en este estudio, también el agradecimiento. Bueno, eh, decir también que eh, como todos los años aunque ha aumentado la muestra y demás tomamos con prudencia los datos de Ceuta y Melilla eh, la muestra es pequeña es verdad que eh, por pues sus características no es que no sea, sea errónea pero sí hay, hay mejor hacer una mirada mir eh, digamos histórica ¿no? para ver cómo van evolucionando y demás pero tengamos que en cuenta esa prevención ¿no? y eh, decir también que los datos, como todos los años, eh, llevan una carencia temporal, por lo tanto los datos de renta, que es decir pobreza, eh, pobreza relativa y baja intensidad de empleo, eh, son datos del año 2020, por lo tanto ya tenemos todo el impacto de la pandemia reflejado, el impacto en el año 2020, el primer año de la pandemia, y los datos de la de la carencia material y social severa son del 2000, 2021. Aquí también nos empieza, podemos empezar a ver un poquito el impacto de algunas de las medidas que se tomaron eh, para paliar estos efectos. Hacer un llamamiento, Juan Carlos nos va a presentar todo el informe, vamos a ver los datos, pero sí les hago un, un llamamiento a, a, a, que vean, a que miren cuatro elementos que a nosotros nos parecen especialmente importantes. Las personas en pobreza que tienen empleo. Las familias, eh, las familias con hijos a cargo especialmente las monoparentales que en, en más del 80% son monoparentales la situación de, de la mujer eh, en este caso simplemente decir una, una genérica aunque Juan Carlos de hará es en todos los indicadores la mujer está peor que el hombre en todos, no hay ninguno por lo tanto esto no es algo coyuntural esto es estructural por lo tanto las respuestas tienen que ser estructurales ¿no? Es muy y luego la brecha territorial que existe en España. Vamos a ver un mapa que han preparado el equipo, eh, Juan Carlos y demás, donde se ve claramente esa, esa visión. Luego, finalmente, decir dos cosas más. Primero, vamos a hacer una primera aproximación al impacto del escudo social, de lo que esto ha supuesto verdaderamente, ha, ha mejorado, ha, ha frenado, que ha ocurrido con el escudo social, nos lo contará también Juan Carlos, y, ap y aparece, apunta de una manera evidente, como el tema de vivienda es un tema recurrente, importante en el ámbito, en el ámbito de pobreza. Y yo, por mi parte, nada más. Me acompañan a la mesa eh, Aitana Guacil, que es nuestra responsable de incidencia eh, y demás. Ella estará también aquí para, eh, sobre todo, cuando se hagan preguntas concretas que tengan que ver ya con las políticas y las medidas que están proponiendo, que se están haciendo, pues digamos que es nuestra, la, la persona que mejor lo conoce dentro de APN y, por supuesto, Juan Carlos que eh, también está que está que va a ser quien nos va a presentar el, el, el informe en estos momentos y, y por supuesto eh, tenemos a todo el resto del equipo de, de APN que están aquí están aquí sentados y demás. y por mi parte nada más Juan Carlos cuando quieras